Blizzard lo vuelve a hacer, escucha a la comunidad y da marcha atrás en los cambios de los premios para las regionales de los campeonatos competitivos de Hearthstone. Después del arranque con la polémica de estos premios en las prize pools de los campeonatos regionales donde no iban a tener premio ninguno, Blizzard da marcha atrás y ahora ofrecerá una recompensa de 50.000 dólares en las prize pools bueno, repartidas por las, por las regionales y reduce los premios del mundial de Hearthstone que veremos a finales de 2023. Dicho esto, tenemos ahora mismo dos posiciones en el competitivo, la gente que obviamente se lamenta por la decisión que tomó de aparcar ya el juego después del primer anuncio oficial de esos premios y claro sin verle futuro al competitivo pues tú decides girar hacia otro lado y tratar de buscarte las castañas en otro fuego pero hay gente que ha continuado jugando de forma competitiva al Hearthstone en el máximo nivel, tratando de ir a competir a esos mundiales y planteándose ese enfoque más a largo plazo, de ok, tengo que ir al mundial y no me tengo que centrar en los regionales, pero es que ahora con este bandazo de Blizzard, después de escuchar a la comunidad, tenemos otra vez polémica, así que vamos a revisarla. Bien, como decíamos y comentábamos en uno de los vídeos anteriores que tuvimos en la taberna, parecía que el Hearthstone competitivo este año se iba a morir. Salieron un montón de declaraciones, muchísima gente de la escena competitiva quejándose de este reparto de las Price pools, que ya no era una forma de vida, ya no se podía dedicar la gente a jugar de forma competitiva al Hearthstone con seguridad de vida. Y esto obviamente hacía que o mucha gente se pasara en retirarse o en orientarse a otros juegos donde pudieran utilizar este conocimiento que ya tenían sobre Hearthstone. Y, obvio, la polémica explotaba. Tiempo después, Blizzard escuchó todas estas declaraciones que tuvieron que hacer los jugadores de la escena competitiva y la comunidad en general para coger y decir Oye, y si los escuchamos de verdad y no dejamos que se muera, como pasó con el Heroes of the Storm, modificamos los premios y parece que así ha sido. De todas maneras, si no estáis enterados de toda esta polémica que ocurrió con el primer anuncio de los premios para los torneos competitivos de Hearthstone, tenemos un vídeo que lo vamos a dejar por aquí en pantalla y el enlace en la descripción para que podáis enteraros de la polémica y estar en contexto para este vídeo. Bien. La polémica viene porque justo estos anuncios se hacen al finalizar la primera temporada de 2023 de Hearthstone, es decir, el final del mes de enero, donde ya repartían los puntos para los jugadores que estuvieran en el, los rangos máximos de leyenda. O sea, normalmente pues el top 10, top 50, etcétera. Repartían ya puntos. Total, que aquellos jugadores que decidieron ya no competir en Hearthstone... Ya han perdido esa primera temporada competitiva con el reparto de puntos. Y lo que eso supone es que ya tienen un hándicap con respecto a los jugadores que sí que han decidido seguir dentro del juego. Entonces, una vez finalizada esta temporada, vieron el anuncio de que iban a modificar las prize pools de los torneos. Con lo que, gracias a esta modificación, podía ser que Hearthstone fuera... El modo de vida que seguían llevando en años anteriores. Entonces, claro, esto puso a los jugadores contra la espada en la pared. Algunos se han planteado volver de nuevo a pesar de haber perdido la primera temporada. Y otros, bueno, pues siguen RQR que ya no van a volver. Así que pues, así se ha quedado un poco de dividir a la comunidad con esa polémica explotada. Entonces, desde la taberna obviamente comprendemos ese punto de vista de... Mmm, anunciaste esto, has dado ese giro de timón... De 180 grados y, y ahora sí que vas a repartir premios en los regionales, pues lo podías haber dicho antes porque ya hemos perdido la primera temporada. Bueno, pues es, es asumible, ¿no? Pero es lo que hay. Por lo menos han escuchado a la comunidad, aunque un poco tarde. Uno de los mayores descontentos que tenemos en la comunidad española de Hearthstone es sobre todo Frenetic, que era uno de nuestros mejores jugadores a nivel mundial que el pasado enero anunciaba ya que iba a cambiar de juego porque con las Price pools no era posible continuar jugando a nivel al menos competitivo como para dedicarse a ello profesionalmente y iba a explorar otros juegos. Entonces, el problema que ha tenido ahora es que Obviamente el enfado lo ha hecho notar por su cuenta de Twitter cuando leía la noticia de ese ajuste en los premios después de haberse enterado ya del reparto de puntos de la primera temporada de enero. Si alguien quería reengancharse, obviamente va a ser muy difícil ganar en la temporada de febrero a aquellos que estaban compitiendo en la temporada de enero. Entonces el reparto de puntos como ya va a ser desigual porque tienes el hándicap de que no has competido durante un mes veremos cómo deja esto las tablas y a ver qué tal se mueven los rankings pero bueno el descontento es notable en gran parte de la comunidad bueno al fin y al cabo llegando a la conclusión del vídeo tal y como hemos dicho al principio están bien los cambios porque son positivos pero llegan tarde esto es un problema obviamente porque ya has perdido mucha de la comunidad que se dedicaba al gesto competitivo muchos jugadores han mirado igual que en el caso de frenetic a otros juegos porque en un principio no se iba a poder, entonces para perder el tiempo aquí voy a buscarme las castañas en otro sitio, pero con el giro de Timón que hemos tenido ahora en el final del mes de enero, las cosas han cambiado. Ahora sí que es posible, o al menos eso se plantea al resto de comunidad, pero... Claro, llegan un mes tarde esos cambios. Tenían que haber sido algo más repentinos, te, haber sido a lo mejor a mitad del mes de enero, no, no tan tarde como llegaron. Por lo menos Blizzard ha recapacitado, ha escuchado a la comunidad y pensamos que eso es algo muy positivo de cara al resto del año, al resto de juegos y a la salud del propio juego. Y esperemos, esperemos que nos sirva de adelanto para el resto de eventos que tienen que llegar para Hearthstone y los demás juegos a lo largo de 2023. Así que con esto nos despedimos. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que estéis al tanto de las últimas noticias del competitivo gracias a la taberna, a pesar de que nos cuesta traer un poco el contenido, pero bueno, poco a poco ganaremos regularidad. Muchas gracias por apoyarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.